Hola amigos de YouTube, aquí su amigo CJ Eaxi con un nuevo video. En esta ocasión les enseñaré a cómo descargar GTA San Andreas para sus dispositivos Android, su tablet, lo que sea. Lo primero que tienen que hacer es ir a los links en la descripción del video. Les dejaré el link de la APK y el link de los datos OBB y el link de mis partidas por si les interesa alguna. Lo primero que tienen que hacer es irse a su administrador de archivos o a descarga lo que sea. Cuando tengan ya lo, el archivo, deben de extraerlo, obviamente. O como yo lo tengo por carpeta, que ya yo lo extra, ya yo lo, ya yo lo puse en cada quien en su lugar. La carpeta la van a poner. La de data la van, en data no van a poder, no van a poner nada. Bueno, la partida que ya le dejé van a poner. La partida que yo les deje van a poner una carpeta de data, que sería esta. Aquí está la partida que yo le voy a dejar, por si le interesa, claro. Y en la OBB van a poner la carpeta Roster Game, que es esta. Luego que tengan esta carpetas puestas en su lugar, van a ir a, su, a, donde, a donde se les descargó el APK. El GTA San Andreas En mi caso lo tengo aquí en descargas Van a instalar el APK Normal aquí Quieren instalarlo Dan que sí. En caso de que no quie, de que no se le des... En caso de que no se le descargue Ustedes van a A su configuración Y le dan origen de conocido Y lo activan Yo en mi caso no lo instalo Porque ya lo tengo instalado Como, como ya vieron Entonces vamos a entrar al juego Esperemos que cargue Ya que esta es la intro este tutorial es muy simple. Lo que le expliqué es muy fácil. Le dan a offline, obviamente. Van a venir, van a cargar una nueva partida. Le va a salir a ustedes. Yo le voy a iniciar partida porque se me da la puta gana. Entonces, la partida que está muy adelantada, de las, la BMX, se la, dejaré, se la dejaré en la carpeta por si les interesa. Como pueden ver, mi partida sin trucos ni nada de esas mierdas como, como suelen hacer en YouTube. Tengo mi CJ bien bacano con varias armas infinitas como son la AK-47, la subfusil, la escopeta recortada o la de combate, la que ustedes quieran. Y tenía la de silenciador con varias balas. Bueno, el caso es que como pueden ver esta partida la tengo... A los 82,35%. Sin ningún truco. Sin nada de truco. Ni nada de eso. Faltan hacer varias cositas para tener el 100%. Lo cual me da flojera. Por eso no lo terminaré al 100%. Como pueden ver aquí en dinero. No, en dinero aquí. El dinero que yo he ganado. Que tengo aquí. 104.645.473 dólares. Ese dinero me lo gané en el casino. No he usado truco. Ni nada de eso. Y además. En cada casa Tengo En el garaje Vehículos Bien chidos Por eso esta partida es muy chévere Por si me interesa descargársela Bueno, aquí tenemos este carrito Bien chévere Bien cool Joder, el copyright, el copyright, el copyright, joder Pueden ver el carrito lo tengo bien chévere aquí Bien increíble Bueno amigos de YouTube, este sería el tutorial Si no entendieron una mierda le dejaré mi contacto de Discord o mi contacto de Facebook O un grupo de WhatsApp que he creado Bueno, hasta aquí el video, nos vemos en la próxima Adiós, biches